Y yeah. ya. Hola gente. Hoy vamos a hacer un tutorial de cómo crear a Michelangelo, no sé si lo he pronunciado bien, eh, en Fortnite, con la skin de Atunado. Michelangelo eh, era el, la tortuga naranja, ¿vale? Por si no lo sabíais, la tortuga ninja. Y lo primero va a ser la cara verde todas las tortugas llevan la cara verde y ahora vamos a hacer esto naranja el gorro también naranja los zapatos también naranja los guantes también naranja y los brazos verde y las piernas también verdes los calcetines también vamos a añadir naranja y por último la bandana naranja bueno si os ha gustado cómo ha quedado mi tutorial Espero que le dejéis un buen like.